Eh, estamos todavía medio pinino en este eh, tema de, de la comunicación eh, vía remota, eh, vía Sky en grupo, pero estamos tra tra tratando de hacer lo, lo mejor posible para poder eh, llevar la, las situaciones que tenemos sí, así que eh, volvimos otra vez eh, ahorita dejamos tema la gente está escribiendo vía whatsapp hay mucha gente quejándose eh, de, de la sirena me decía Veloz. Sí, mira, aquí hay dos denuncias específicas, voy a tratar de pues, resumirlas. El número terminando en 7532 nos dice, nos dice buenas tardes, bendiciones. necesito saber qué va a pasar con las embarazadas que aún siguen trabajando en los supermercados. Sí, Díganse Grupo Ramos, ahí en Campos pues, por supuesto la sirena, y aún no se han tomado las medidas necesarias. Necesito, por favor, ahí nos pide que hagamos énfasis. La otra denuncia es el número terminando 1843. Buenas tardes, bendiciones. Estoy muy preocupada por mi salud y la de mi familia, pues trabajo en la sirena. Y aquí no han tomado ninguna me medida en... Los clientes a tiempo, no hay mascarillas, clientes ni guantes. La única medida que han tomado es cerrar dos horas antes y para que cada colaborador cumpla sus siete horas de trabajo. Todo el personal de la mañana y tarde se junta alrededor de 200 empleados. No han tomado medidas de reducción de clientes ni de personal. Como el virus se va a parar, estamos más expuestos que antes. No nos están cuidando ni a nosotros, ni a los clientes, ni a los que nos visitan. Por favor, hablen de esto, a ver si así reducen la entrada de clientes. Bueno, bueno y la lamentablemente, es, en los lo que ha dicho ...es sí. limitar. Yo ahorita pasé y vi varios supermercados que estaban abiertos, y lo que hacían era una fila, y iban entrando uno por uno, me imagino... De 10, en 10, 10 12, 12 sí, sí. sí, me imagino que la sirena eh, debe tomar las medidas precautorias, pero lamentablemente son de los establecimientos que por ley deben estar eh, brindando servicio a la población, sí, porque claro. estamos hablando que son los que venden eh, la comida entonces no, puede, no pueden cerrar igual que, claro. que los médicos la policía sí. eh, los bomberos, eh, no pueden cerrar esos son los héroes que lamentablemente mientras otros nos recluimos en una cuarentena ellos sí, tienen es que salir a arriesgar sus vidas y por eso eh, por eso, miren, le hago un llamado y quiero aprovechar principalmente a los mis amigos de los barrios mi gente de, de, de San Martín que se quedaron conmigo y de todos los barrios de San Francisco de Macorís y de zonas aledañas y de otros barrios a nivel nacional e internacional vamos a obedecer a la policía señores, eso da pena la cantidad de videos que nos envían de personas que Gracias. después de las 8 de la noche la policía llega y no quieren eh, eh, eh, cerrar los negocios, no acá, acá. quieren en su casa, ahora bien ¿Dónde estuvo el fallo de la medida del toque de queda? En que apresan a las personas a partir de las 8 de la noche y a las 6 de la mañana lo despachan para su casa. Tú sabes lo que deberían de hacer: es apresarlo y dejarlo preso mientras dure la cuarentena. Pero eso supone el decreto dice, se supone o la medida establece de que son 48 horas detenidos, que no es precio detenidos y ahorita yo decía y comentaba en otros países que son 30 días que le están disponiendo a la violación del toque de queda la medida tiene que ser drástica porque de lo contrario salvado, todos estamos expuestos y no vamos a afectar de una u otra forma entonces hay que respetar la fuerza, a la fuerza porque sí. deben respetar mira el departamento de la Universidad Católica Nordestana ha dado a conocer la información de que su canciller, el rector Monseñor Fausto Mejía Vallejo, ha dado positivo a COVID-19 y que dice, dice el departamento que está presentando los síntomas y su estado está estable, que en el transcurso del día estarán dando más información en torno a esto. Nos sumamos en la oración para que nuestro querido pastor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, se recupere lo más pronto posible, al igual que él, todos los que padecen de esta terrible enfermedad. Bueno, tenemos una llamada en línea. Vamos a hacer silencio, le conectan los audífonos para poder escuchar. Adelante, aquí tenemos en línea. Buenas tardes, Roberto. Mira, te amo, Buenas tardes. Amigo. Te llama Daniel es que la medida si, se toma, si el toque de queda es de noche se supone que también de día la gente enferma la gente enferma de día también o sea, al contagio de día o entonces sea, tú haces un toque de queda para que la gente no salga de noche pero sin embargo te encuentras en el día que todas las personas están circulando que los bancos están trabajando que las farmacias, la mayoría están trabajando, claro es que es un servicio necesario, pero todas las personas están aglomeradas. Eh, te cuenta con un plan social dando fundita cuando tienen más de dos millones de personas inscritos en tarjeta de, eh, de, de solidaridad y tienen como 500 mil estudiantes inscritos, que por ahí ellos pueden hacer un depósito y no poner la gente a, a que se. Prácticamente se sacrifique porque ahora mismo el que sale, se enferma. ¿Tú me entiendes? Entonces es que la medida no están bien tomada porque si tú sales de noche te enferma, pero si sale día también. ¿O sea, ¿Qué debió hacer el gobierno? Eso es, eh, tú tienes que hacer pago obligatorio en los bancos. Entonces debió pa pa parar eso ahí por un mes, aunque tú vuelvas y pagues tu dinero, pero que te den un plazo para tú pagarlo. Entonces, hoy los bancos son un caos. Porque tú tienes que salir a salir cuenta hoy, porque mañana te cobran. ¿Tú me entiendes? Entonces la medida no está bien tomada. Gracias. Sí, gracias por tu llamada. Mira, el joven está preocupado por el tema de los bancos. Déjame explicarte algo. Eh, lamentablemente, ya lo dijimos más temprano, de que el gobierno eh, se le salió de control el, el, el protocolo que debe de llevar. Porque cada país, independientemente del protocolo internacional, eso es O sea, aquí comemos frito verde, aquí comemos eh, diferente a como comen en Italia, en Nueva York. Entonces, tenemos que adaptar el protocolo a nuestro país. Ese, te, ese tema hola, que él hola. dice es muy cierto. Por ejemplo, en China, eh, llegaron unos médicos chinos a Italia para ayudar, porque en Italia, señores, eso eso está de mamacita. Ahorita vamos a colocar eh, la página. Eh, el país mundial. con la cifra más alta sí vamos a colocar aquí, eso, ¿no? eso eso lo vamos a colocar ahorita eh, eh lo que quiero decirle que esos médicos chinos cuando llegaron a italia se sorprendieron porque dijeron ustedes están locos eh? todavía no ¿Ya? está cerrado el país wow. eh, oh, dije, claro. óyeme, en, en China cerraron todo y sí, fue lo, lo que Ay, le dio el efecto no sé porque aquí estamos hablando de la población pero las autoridades lo están cogiendo a mi a, a, a, a, a suero de miel de abeja aquí hay que cerrar todo es todo lo que hay que cerrar. Porque no hay control. Tú abre un barco, van a ir 500.000 gente sin ningún tipo de control y se van a contagiar. Entonces, si no se cierran la, es todo, nos vamos a fuñir. Y con esto no quiero preocupar a nadie, pero las cifras se quedan ahí. Estamos viendo el ejemplo de China y estamos viendo el ejemplo de Italia y el ejemplo de Estados Unidos. La gente, señores, es más fácil, decía Juan Bosch, ¿eh? hablarle a, a, a, a mi perro que hablarle a, a los hombres. Ay, ay, ay, ay. Claro. Un animal, un perro, entiende más que mucha gente. La gente, por, por, por default, por, por, por, por genes, somos testarudas, no hacemos caso. Y más el dominicano. Y todos lo queremos escudar. Ah, no, que yo tengo que salir a pagar mi tarjeta, no, que yo tengo que resolver mi problema. Óigame, el problema de usted ahora es estar vivo y en salud y no ser contagiado, porque si usted es contagiado, va a contagiar a otros. Ahora mismo no es un problema económico, ni de comida, ni de nada. Es un problema de quedarse en su casa, en su casa. En China la única forma de, de tener el brote fue quedándose en su casa y tomando eh, tomando medidas drásticas. No dije que no, que sí, que no drástica La guardia debería estar en las calles ahora mismo. No sé qué está esperando el gobierno para tirar a la guardia en la calle No sé qué está esperando. Que sigan aumentando los casos. Señores, los casos aquí van en aumento rápido. Y aquí en San Francisco de Macorís hay mucho, mucho virus. Hay muchas personas allá que están propagando el virus. Muchas veces sin saberlo. Otras, si usted tiene el síntoma... Usted sabe que usted es candidato de tenerlo. Quédese en su casa. de por Dios. si sí, estuvo expuesto a alguna persona que haya dado positiva con más razón. Sí, quiero poner sobre la mesa también el tema de la alimentación, porque ha sido muy criticado y con toda razón. El hecho de que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Navie, está distribuyendo comida cruda, una fundita que no creo que llegue a los 300 pesos el contenido. En el video que le temprano. Se muestra en la fila. ¿Cómo le están haciendo? Le están dejando entrar de 10 en 10. Sí, muy bien. Y separados, a dos metros de distancia. Y los que están organizando el pan, la leche y la fundita, solo le hacen a Ellos están debidamente protegidos, pero la gente.